Amigos de Valencia, ¿qué tal estáis? Soy Ana Alcaide y con muchísimo gusto os quiero invitar a que vengáis el próximo 5 de mayo al Festival Ethnomusic, en el que estaré presentando mi nuevo trabajo, Ritual. Ahí os espero. Un besazo.